El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano. Este 15 de enero se celebran 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. El servicio de rentas internas acreditó más de 13 millones de dólares por devolución del IVA. Un nuevo avance en la salud pública. A partir de este año se implementa la fertilización in vitro. Y en lo internacional, atentado frente al parlamento afgano deja varias víctimas mortales. Ecuador, muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Ciudadano, listos con los temas que hacen noticia en el país y el mundo. La secretaria de la política, Paola Pavón, anunció que este domingo 15 de enero se celebrarán los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana en la avenida 9 de octubre, esto en Guayaquil. En esta última década el Ecuador ha estado marcado de transformaciones y reivindicaciones a través de un gobierno que ha priorizado la defensa de los derechos y el desarrollo de nuevas potencialidades, con el firme propósito de convertir a Ecuador en un país de oportunidades. En este contexto, este 15 de enero en Guayaquil, se vivirá una verdadera fiesta democrática en conmemoración de los 10 años de la Revolución Ciudadana, un proceso que ha logrado disminuir las brechas de inequidad entre los que más tienen y los que menos tienen. Paola Pavón, secretaria de la Política, realizó una invitación a todos los ecuatorianos para que participen de esta celebración que se llevará a cabo en la avenida 9 de octubre. Es un año bastante especial, eh, seguramente es el último año en el que nuestro compañero presidente Rafael Correa celebra un aniversario de la Revolución Ciudadana en su condición de presidente de los ecuatorianos y ecuatorianas. Por lo tanto, hay mucha emotividad. El presidente cuenta con el cariño de los ecuatorianos y ecuatorianas y estamos seguros que será una fiesta inolvidable que además eh, ponga un hito, una década, una década en el que el país ha cambiado. Pavón destacó los importantes avances que se han dado en esta década. Uno de ellos es que más de 1.900.000 ecuatorianos salieron de la pobreza. Hemos hecho una evaluación del 2015 y en el 2015 hemos entregado casi una obra diaria. Parecería imposible en un gobierno, pero hemos inaugurado una obra por día. Eso da cuenta del trabajo, eso da cuenta de la inversión y eso da cuenta también de la transparencia con la que se han manejado los recursos públicos. La secretaria de Estado además enfatizó que esta celebración no será un acto de proselitismo, esto en referencia a la coyuntura que vive el país. Sí, la gente está muy motivada de asistir, así que vemos que será una, una presencia masiva. Eh, más de 100.000 ecuatorianos y ecuatorianas, estoy segura, estaremos en, en la 9 de octubre festejando, celebrando conjuntamente con nuestro querido compañero presidente Rafael Correa. Hemos diseñado una línea gráfica con los colores de la patria, con el amarillo, el azul y el rojo, porque creemos que ese es el mayor de los logros, haber recuperado nuestro país y haberle devuelto la dignidad a la gente. Esta concentración masiva por los 10 años de la Revolución Ciudadana será un reconocimiento a los grandes cambios alcanzados, los cuales han llevado a que Ecuador sea un referente en la región. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que varios son los logros alcanzados en esta última década en el ámbito educativo, los mismos que han permitido que Ecuador se convierta en un referente regional. La educación de calidad para este nuevo Ecuador representa la clave para el futuro. Es así que uno de los mayores logros del gobierno de la revolución ciudadana ha sido que todos los niños asistan a la escuela. Esa educación pública de calidad, de acceso masivo y absolutamente gratuita, es la base de una verdadera democracia, es la igualdad de oportunidades. Ahí se siembra la equidad para una patria de todas y de todos. Pero para que exista una verdadera educación ha sido necesario invertir en infraestructura y talento humano. Se han entregado 121 unidades educativas del milenio y 189 están en construcción. ¿Cuántos cambios buenos ha hecho el, eh, nuestro gobierno para lugares que siempre habían sido olvidados por gobiernos anteriores? Nunca nos imaginamos. ...tener una infraestructura como esta. Más de 200 colegios públicos cuentan con bachillerato internacional... ...y de acuerdo a la UNESCO el país tiene el mayor avance educativo a nivel regional. No debemos tener miedo a las evaluaciones que docentes... ...porque ello es un, no es un reto para el maestro, es una obligación. En esta década ganada también se apostó por una educación superior de excelencia. Existen 15.000 becarios en las mejores universidades del mundo y se han mejorado 34 institutos de formación técnica especializada. Esa inversión en, en materia humana, esa inversión en educación, eso va a trascender. Y aquí a futuro, cuando regresemos cada uno de nosotros con nuestro título, será una, una de las huellas palpables de qué hizo este gobierno y a futuro haremos un cambio verdadero aquí. En este proceso revolucionario, la juventud es el pilar fundamental. Es por ello que las universidades fueron categorizadas, mejorando así su nivel académico. Ahora creemos más en nosotros. Ahora somos conscientes de la necesidad de potenciar los recursos infinitos con los que cuenta el Ecuador. Ahora el conocimiento, la ciencia y la innovación son palabras que definen a esta nueva patria. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Más noticias, el Ministerio de Comercio Exterior continúa socializando los beneficios del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea. Con La entrada en vigencia del Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea, el Ministerio de Comercio Exterior socializa los beneficios de este tratado a empresarios, productores y representantes del sector académico del país. Un ejemplo de aquello es el encuentro que mantuvo el ministro Juan Carlos Casinelli con los representantes de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador para conocer novedades sobre el arribo del banano a la Unión Europea. Eran varios ministerios trabajando con temas de agrocalidad, de larza, había que había un sinnúmero de temas y siempre tuvimos el, el, el respaldo del presidente y del vicepresidente que estuvo también en la organización del tema Acuerdo Comercial. Por su parte, Eduardo Ledesma, presidente del directorio de esta asociación, precisó que el sector bananero está interesado en pasar de la utilización del diésel en sus actividades productivas a la energía eléctrica. En este mismo contexto, el ministro Casinelli visitó la empresa productora de balsa Plantaval, ubicada en la provincia de Los Ríos, la cual produce el 95% de la balsa a nivel mundial. Ramón del Pino, gerente general, mencionó que algunos equipos utilizados vienen desde Europa, por lo que la entrada en vigencia del acuerdo será positivo para sus inversiones. El Ecuador está exportando alrededor de 160 180 millones de dólares anuales de balsa desde el desde el país hacia el exterior. Una súper buena señal que el Ecuador esté ahora unido con con Europa en este Tratado de Libre Comercio. Eh, en lo particular, a nosotros nos ayuda mucho con las inversiones, muchos de nuestros equipos vienen desde Europa, por lo tanto van a venir sin aranceles y por otro lado, muchos de nuestros productos van a bajar sus aranceles a, en, en Europa, lo que nos va a dar mayor competitividad. Durante la agenda territorial en los ríos, el secretario de Estado también participó de una nueva socialización de los beneficios del acuerdo en la Universidad Técnica de Quevedo, evento al que asistieron cerca de 400 empresarios y productores. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Hacemos una breve pausa en la emisión estelar de Noticiero Ciudadano, pero cuando regresemos, conozca el importante avance de la medicina ecuatoriana. Con esto volvemos. Inicio de espacio promocional. del a la párraga, como debe de ser. Yo soy producto de la morfina. En cada amanecer Escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, si el susurro de un árbol.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 Estamos de vuelta y continuamos informando. Existe un nuevo avance en la salud pública, pues a partir de este año, el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo tiene previsto la implementación de la fertilización in vitro. Para algunas parejas, el concebir un hijo tiene complicaciones por problemas de fertilidad y el acceso a un tratamiento para lograr tener un bebé se convierte en un impedimento. Sin embargo, la salud pública ya brindará este servicio a la ciudadanía. En este año, el Servicio de Ginecología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo... ...tiene previsto poner en marcha el proyecto de fertilización in vitro... ...propuesta que forma parte de la iniciativa global de Walking Egg. En Ecuador, ningún hospital público hace fertilización in vitro en sus propias instalaciones... ...por lo que será un hito en la salud pública del país. El Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, desde hace cuatro años... ...cuenta con una clínica de fertilidad... Que atiende casos de baja complejidad sin la intervención de instrumentos. A esta acuden anualmente 1.200 personas, en el que el 85% de los casos lograron concebir un hijo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Servicio de Rentas Internas, SRI, acreditó más de 13.6 millones de dólares a personas con discapacidad y adultos mayores por la devolución del impuesto a la renta. Esto se debe a la disposición de que estos sectores prioritarios tengan derecho a la devolución de estos impuestos en la compra de bienes o servicios de primera necesidad adquiridos para su uso y consumo personal. El SRI pagó 9 millones a más de 48 mil adultos mayores y personas con discapacidad por la devolución del IVA y 4.6 millones por devolución del impuesto a la renta. Con esto se, se pagó y se ha devuelto el 100% del monto solicitado a la administración tributaria por parte de los grupos prioritarios. Este cumplimiento se debe a la mejora de la situación fiscal y de las expectativas de la economía ecuatoriana. Temas electorales en los comicios de febrero próximo, la ciudadanía, además de elegir a las autoridades presidenciales, a asambleístas nacionales y provinciales, también elige parlamentarios andinos y por supuesto deberá votar en una consulta popular. El 14 de julio de 2016, el presidente de la República, Rafael Correa, anunció la realización de una consulta popular para las elecciones de 2017, en la cual la ciudadanía se pronuncia respecto a la prohibición de que funcionarios públicos tengan dinero o bienes en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales se constituyen uno de los peores enemigos de nuestras democracias, por lo que significan en cuanto a evasión fiscal, ocultamiento de transacciones, fomento del crimen organizado e incluso apoyo al terrorismo. En estos regímenes todo es oscuro, permitiendo ocultar datos, nombres de los verdaderos titulares de cuentas y toda la información de las operaciones financieras que en ellos o a través de ellos se realicen. Por lo tanto, este febrero de 2017, los ecuatorianos responderán sí o no a la pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. De ganar el sí, los funcionarios públicos con capitales en paraísos fiscales tendrán el plazo de un año para retornarlos al Ecuador. Creemos que el apoyo a nuestro presidente por un pacto ético, que quienes tengan los valores patrióticos para poder servir a esta patria ecuatoriana. Y esas personas que tienen esos países fiscales, sus dineros en otros lados, no puedan ser candidatos a ninguna magistratura que pueda desempeñar la constitución. Del de acuerdo al SRI del Ecuador, el monto transferido al exterior alcanza los 400.100 millones de dólares, de los cuales el 60%, es decir, más de 2.444, millones están en Panamá. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En seguridad les contamos que el trabajo articulado de las instituciones y el sector pesquero contribuyen en la reducción de robos en alta mar. Les contamos a continuación cómo ha mejorado la seguridad en el último año. El trabajo articulado entre la Marina, la Policía Nacional, la Fiscalía y el apoyo de los pescadores ha dado frutos en la lucha contra la delincuencia en el mar. Es así que los robos en Altamar se redujeron a cero. Este importante avance lo dio a conocer Ricardo Patiño, ministro de Defensa, quien destacó que estos logros se deben a los últimos cambios que se han dado en este sector en tan solo un mes. Después del de cambio en las autoridades de la Marina, de la Fuerza Naval, hemos tenido algunas reuniones para tratar de identificar cuáles eran los principales problemas que teníamos. advertirles a los delincuentes que no vamos a permitirles un instante, un respiro, vamos a perseguirlos a donde fuera que estén, en tierra, en mar, y no vamos a permitir que pongan en zozobra que afecten la seguridad, que afecten la vida y la economía de nuestros pescadores. De acuerdo a estadísticas de años anteriores, durante diciembre se reportaban semanalmente de 9 hasta 16 robos de motores. Sin embargo, en este último periodo apenas se registró uno. Por su parte, el comandante de la Marina contra Almirante Ruiz mencionó que se realizan operaciones de control y patrullajes permanentes del área marítima. Dentro de las estrategias está dispuesto que todos los medios disponibles, medios humanos y materiales con los que cuenta la Armada del Ecuador, se encuentren en el mar. Para esto van a estar todas nuestras unidades guardacostas y asegurar una mayor permanencia en el mar. Se ha venido trabajando organizadamente y hoy en día existe un trabajo, una sinergia con la Policía Nacional también, de manera que tanto inteligencia de la Policía Nacional como inteligencia de Fuerzas Armadas nos puedan dar toda esa información. Gabriela Cruz, presidenta de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Ecuador, aseguró que tras un diálogo con las autoridades se han producido cambios importantes en las capitanías de puerto, ya que a diferencia de otros años en este mes de diciembre ya no hubo actos delincuenciales que afecten a los pescadores. Es increíble ver que en, a partir del día 13 de diciembre hasta la presente fecha hemos tenido cero robos de motores, cero robo, cero, cero incidentes. Cuando en el año 2016, 2015 y 2016, en esta época, se nos llevaban en un mes 200, 300 motores. De acuerdo a la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, en este 2017 se incrementarán los cursos de la Organización Marítima Internacional para Pescadores Artesanales. Se aumentará el número de carnetizadoras y se efectuará un plan para dar vialidad a la matriculación de embarcaciones. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Una nueva pausa en la emisión estelar de Noticiero Ciudadano, pero cuando regresemos, revisaremos la información del mundo. Un atentado en Afganistán deja a varias víctimas mortales. Con eso volvemos. Inicio de Espacio Promocional.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 Ecuador es un país biodiverso, geodiverso, etnodiverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura, que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Fin de espacio promocional. Revisamos la información del mundo. Un atentado frente a un anexo del parlamento afgano deja varias víctimas mortales y casi un centenar de heridos. Al menos 30 personas murieron y otras 80 resultaron heridas el martes en un doble atentado en Kabul. Las dos explosiones tuvieron lugar frente a un anexo del parlamento afgano y en hora punta, cuando los empleados salían del complejo administrativo. La mayoría de las víctimas son civiles y el balance se puede agravar, dado que algunos heridos se encuentran en estado crítico. El ataque fue reivindicado por los insurgentes talibanes, que continúan con su campaña de atentados en todo el país, mientras flaquean los esfuerzos internacionales para iniciar conversaciones de paz. Después de una semana en que se produjeron varios motines en cárceles de Brasil, el presidente Michel Temer destacó la necesidad de construir más prisiones en ese país. El presidente brasileño Michel Temer se pronunció el lunes sobre la necesidad de construir nuevas prisiones en el país tras una violenta semana que dejó al menos 100 internos muertos por motines registrados en varias cárceles. Yo espero que aquí en algún tiempo podamos construir solo escuelas. Eso sería lo ideal. Ahora tenemos una realidad dramática. Cuando ves las prisiones en Brasil, por ejemplo, en una cárcel caben 600 y hay 1.200, 1.300 personas. Las cárceles brasileñas registran una tasa de ocupación del 167% a nivel nacional. Con más de 620.000 personas privadas de su libertad, el gigante sudamericano tiene la cuarta mayor población penal del mundo por detrás de Estados Unidos, China y Rusia. Según las investigaciones, la escalada de violencia en los centros penitenciarios se debe a una guerra abierta entre los principales grupos criminales del país que operan desde las prisiones por el control nacional del narcotráfico. En otro tema, después de un importante incremento en el precio de los combustibles, las autoridades mexicanas buscan mecanismos para evitar el incremento del precio de los productos básicos. El gobierno mexicano anunció el lunes un acuerdo con empresas y organizaciones del campo para evitar alzas en los precios de los productos básicos luego de un fuerte aumento a los combustibles que ha provocado protestas en todo el país desde que inició el año. En cada hogar pueden estar seguros de que estamos trabajando para proteger su patrimonio, para proteger su empleo y para proteger que su ingreso siga rindiendo. Según el convenio, los sectores campesino y laboral se comprometieron a mejorar su productividad y competitividad. Por su parte, el gobierno establecerá medidas de austeridad que incluyen un recorte al presupuesto anual de 1,7%, así como la reducción en 10% de los salarios a altos funcionarios federales. Los aumentos de hasta 20,1% a la gasolina y 16,5% al diésel han desatado protestas y violentos saqueos a comercios que han dejado pérdidas millonarias, tres muertos y cientos de detenidos en todo el país desde el primero de enero. El presidente Enrique Peña Nieto ha defendido la medida argumentando la subida de los precios internacionales del crudo y la importancia de no sacrificar programas sociales. Bien, y ahora les contamos que la Copa del Mundo del 2026 se jugará con 48 equipos. Así lo anunció la FIFA. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cree que el Mundial 2026, que por primera vez se disputará con 48 equipos, 16 más que la cantidad actual, permitirá a más países soñar. Este formato puede jugarse en la misma cantidad exacta de días, hoy 32. El equipo que gane jugará un máximo de 7 partidos, igual que actualmente. El torneo tendrá lugar en 12 estadios, como hoy. La ventaja de que haya 16 países más, algunos de los cuales probablemente nunca habrían soñado con participar en la Copa del Mundo, es que tendrán la oportunidad de participar, y muchos más tendrán la chance de soñar con participar en la Copa del Mundo. A partir de 2026, el Mundial pasará a un formato de 16 grupos formados por tres selecciones cada uno, resolvió el martes el Consejo de la FIFA. Estamos en el siglo XXI. Tenemos que diseñar una Copa del Mundo del siglo XXI. Ya no es el siglo XX, es el futuro. El fútbol es más que Europa y Sudamérica. El fútbol es global. La propuesta, defendida por Infantino, busca incrementar el interés deportivo de la competición, pero también los ingresos financieros. Aquí finalizamos, pero mañana inicia la jornada bien informado en nuestra emisión de las 7 AM. Buenas noches. Usted está viendo. Tele Tu voz, tu país.